¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, mira, esta es otra entrega de ¿Qué no es coaching? Y esto está dirigido a aquellas personas que no han tenido aún una experiencia, una sesión de coaching, una conversación de coaching. Todavía no, no se han animado, digamos, a pedir coaching. Y justamente para estas personas que tienen dudas o no saben, no entienden mucho de qué se trata, de cómo se trabaja en una conversación de coaching, de qué se trata la metodología de, de coaching, les explico esto. En videos cortitos y breves, eh, y comienzo con lo que no es, que posiblemente les sea más fácil porque lo relacionan posiblemente con alguna otra actividad, alguna otra disciplina, alguna otra metodología de trabajo. ¿sí? Entonces, en este caso, es que no es coaching, no es un espacio para contar lo que te pasa sin buscar un cambio. Acá es un, es un pequeño. Son tres palabras que cambian totalmente el sentido y el propósito de una conversación de coaching, a diferencia de otras conversaciones. ¿sí? Entonces, es, ¿vas a contar lo que pasa en una conversación de coaching? Sí, claramente. Y cuanto con mayor detalle lo hagas, en la medida de tus posibilidades, mejor. La diferencia que tiene el coaching con otras metodologías de trabajo, con otras disciplinas, es que la persona se acerca a un coach, se acerca a mí, me consulta y me pide un, un horario, un día, digamos, pide una sesión de coaching, lo que nosotros llamamos sesión de coaching. ¿Para qué? Porque quiere cambiar. O sea, porque en donde lo que le está pasando en este momento, o en ese momento no le está agradando, no le está gustando, y para poder cambiarlo y, y buscar un cambio. Entonces, esto sí es fundamental. Es como una, un plus que tiene el coaching, que es siempre estamos trabajando y cuando digo siempre es porque básicamente de eso se trata la metodología de trabajo, del coaching. Trabajamos desde el presente para así alcanzar ese futuro, ese cambio que quiere la persona, que quiere lograr la persona. Para poder superar, mejorar o cambiar algún aspecto de su vida, alguna condición, puede ser laboral, social, familiar. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué no es? No es un espacio donde vos contás lo que pasa y, y solamente contás lo que pasa sin buscar un cambio en, ese, en esa descripción de lo que pasa. ¿Sí? Entonces, el coaching trabaja durante la conversación, que son 45 minutos, una hora, eh, yo trabajo con mis clientes, en que la persona sí pueda describir, se sienta en la total confianza y libertad de decir todo lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa. Eh, ten en cuenta también que todas nuestras conversaciones, todas las sesiones de coaching son absolutamente, y cuando digo absolutamente, es el ciento confidenciales y privadas. Y llegado el caso que esa confidencialidad se, digamos, se rompa o no, o, o deje de ser confidencial o deje de ser privada solamente y únicamente bajo el pedido del cliente, el pedido del coachí, Nosotros llamamos coachí a nuestros clientes. ¿sí? Entonces, bajo expreso pedido de nuestros clientes, esa conversación deja de ser privada, deja de ser confidencial. Si no, nuestras conversaciones son privadas y confidenciales. Y desde esa privacidad, y desde esa confidencialidad, generamos eh, confianza en el vínculo para que justamente la persona pueda contar lo que le pasa buscando un cambio. ¿sí? Entonces, es un espacio para contar lo que te pasa en búsqueda de un cambio. Ahora, si eh, estás buscando contar simplemente lo que te pasa o contar lo que te pasa sin buscar un cambio, el coaching no es un espacio para esto. Por eso, ¿sí? estas, entregas en las, estas primeras entregas son sobre lo que no es. No es un espacio donde vos contás lo que pasa sin buscar un cambio en lo que te pasa. ¿Mm? Así que... Esto simplemente en poquitos minutos quería explicar un poquito más, eh, un poco más sobre qué es y qué no es coaching. Estoy comenzando sobre lo que no es. La próxima semana seguramente es qué sí es. Eh, así de esta forma va aclarando para aquellas personas que todavía no han tenido una experiencia, no han tenido, no han pedido sesiones o conversaciones de coaching. Así que bueno, espero que te haya sido útil, que le saques provecho a este, a este video y que te animes a tener una conversación una sesión de coaching y mejorar, cambiar o superar algún tema que te esté dando vueltas en la cabeza o que, o lo, o que lo quieras solucionar y todavía no has encontrado la forma, la manera en hacerlo. Así que bueno, eh, una vez más, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Chao chao.